esta es la razón por la cual no cumpliste las metas en el 2022 se pasó el 2022 y tú no lograste tus metas no lograste bajar de peso, no lograste comprarte la casa que querías, no tienes novia, etcétera y en este video te voy a explicar por qué ocurre y cómo podemos cambiar esto y la razón es precisamente porque este año te enfocaste en la meta y no en lo importante con esto no quiero decir que no te pongas metas lo que quiero decir es que debiste trabajar en convertirte en la persona que logra esas metas qué significa concretamente esto tú podrías cambiar Tres cosas en tu vida. Tus resultados, entre ellos puede estar perder de peso, publicar un libro, ganar un campeonato. La mayoría de las metas que te propones lograr están asociadas con este nivel de cambio. O tú podrías cambiar tus procesos, es decir, la manera en cómo haces las cosas. Por ejemplo, implementar una nueva rutina en el gimnasio, organizar tu escritorio para tener un flujo de trabajo mejor, desarrollar una práctica de meditación. La mayoría de hábitos que desarrollas están asociados a este nivel. O podrías cambiar quién eres, es decir, tu identidad eso significa cambiar tus creencias, tu visión del mundo, la imagen que tienes de ti mismo, tus juicios acerca de ti mismo y de los demás Te voy a poner un ejemplo, imagina dos personas que están tratando de dejar de fumar Cuando se le ofrece un cigarrillo a la primera persona dice, no gracias, estoy tratando de dejar de fumar Suena una respuesta razonable, pero esta persona todavía cree que es un fumador Que está tratando de llegar a ser una persona distinta Está esperando que su conducta cambie mientras sigue manteniendo las mismas creencias. La segunda persona rechaza el cigarrillo diciendo no gracias, no soy fumador. Es una pequeña diferencia, pero esta afirmación indica un cambio de identidad. Fumar era parte de su vida anterior, no de su vida actual. Esa segunda persona ya no se concibe a sí mismo como fumadora. La mayoría de personas ni siquiera consideran cambiar su identidad cuando se deciden a mejorar. Únicamente piensan, quiero estar delgado, resultado, y si me apego a esta dieta, seré delgado, proceso. Establecen metas y determinan las acciones para alcanzar esas metas, pero ni siquiera consideran las creencias que dirigen sus acciones. Nunca cambian la manera en cómo se conciben a sí mismas y no se dan cuenta de que su vieja identidad puede sabotear sus planes de cambiar. Esto es muy malo porque la conducta que no es congruente con el yo no será duradera Puedes querer tener dinero pero si tu identidad es la de una persona que consume en lugar de la que crea Seguirás siendo proclive a gastar más de lo que ganas puedes querer mejorar tu salud pero si tu prioridad es la comodidad más que el esfuerzo seguirás prefiriendo relajarte e ir a descansar que entrenar es muy difícil cambiar tus hábitos si no cambias tus creencias subterráneas que te condujeron a las conductas pasadas que deseas cambiar tu problema es que tienes una nueva meta y un nuevo plan pero no te has transformado a ti mismo la forma máxima de motivación intrínseca se da cuando un hábito se convierte en parte integral de tu identidad. Una cosa es decir, soy el tipo de persona que quiere esto. Y otra cosa muy distinta, soy el tipo de persona que es esto. Entre más orgulloso te sientas de un aspecto particular de tu identidad, más motivado estarás de mantener y cultivar los hábitos que están asociados a dicho aspecto. Si estás orgulloso de cómo se ve tu cabello, seguramente desarrollarás una serie de hábitos para cuidarlo y mantenerlo en buen estado. Si estás orgulloso del tamaño de tus bíceps, seguramente nunca te saltarán los ejercicios para fortalecer la parte superior de tu rutina de ejercicios. El verdadero cambio de conducta es un cambio de identidad. Puedes iniciar un hábito porque tienes la motivación para adquirirlo, pero la única razón por la cual lo mantienes y lo cultivas es porque se convierte en parte de tu identidad. Puedes iniciar un hábito porque tienes la motivación para adquirirlo, pero la única razón por la cual lo mantienes y lo cultivas es es porque se convierte en parte de tu identidad cualquiera puede convencerse a sí mismo de ir al gimnasio o comer saludablemente una o dos veces pero si no cambias el sistema de creencias detrás de tu conducta será muy complicado comprometerse a mantener los hábitos a largo plazo la meta para el 2023 no puede ser leer un libro la meta es convertirte en un lector la meta no es correr un maratón la meta es convertirse en un corredor la meta no es aprender a tocar un instrumento, la meta es convertirse en músico. Lo que nos lleva a la pregunta de cómo construyo mi identidad. Tu identidad surge a partir de tus hábitos. No naces con un sistema de creencias preestablecido. Cada creencia, incluyendo lo que crees acerca de ti mismo, es aprendida y condicionada a partir de la experiencia. Para ser más preciso, tus hábitos son la manera en cómo encarnas tu identidad. Cuando tiendes tu cama, cada mañana encarnas la identidad de una persona ordenada. Cuando escribes todos los días encarnas la identidad de una persona creativa. Cuando entrenas todos los días encarnas la identidad de una persona atlética. Entre más repites una conducta más refuerzas la identidad asociada con dicha conducta. De hecho la palabra identidad originalmente se deriva de los términos en latín esentitas que significa ser o existir. E identidem que significa repetidamente tu identidad es literalmente la repetición de tu existencia cualquiera que sea tu identidad en este momento tú crees en ella porque tienes evidencia de que existe si vas a la iglesia cada domingo durante 20 años tienes evidencia de que eres religioso si estudias biología durante una hora cada noche tienes evidencia de que eres estudioso si vas al gimnasio a pesar del mal tiempo, tienes evidencia de tu compromiso con el entrenamiento físico. Entre más evidencia tienes para conformar una creencia, más firmemente vas a creer en ella. La manera más práctica de cambiar quién eres es cambiar lo que haces. Cada vez que escribes una página eres un escritor, cada vez que tocas el violín eres un músico, cada vez que entrenas eres un atleta, cada vez que motivas a tus empleados eres un líder. Cada hábito no solo te ayuda a obtener los resultados, también te enseña algo mucho más importante, te enseña a confiar en ti mismo, comienzas a creer que realmente puedes alcanzar eso que te propusiste lograr. Cuando los puntos a favor o los votos se acumulan y la evidencia comienza a cambiar, la historia que te cuentas a ti mismo empieza a cambiar. Así que mi deseo para el 2023 no es que cumplas tus metas, sino que por fin puedas llevar a cabo la expansión de tu identidad y te conviertas en la persona que puede cumplir esas metas. Y recuerda, el futuro es libertario.